Una vez visualizada la posibilidad de reutilizar código, es posible que necesitemos saber dónde ubicar ese código para poder acceder a él posteriormente. Para ello, Python hace uso de los módulos. Los módulos es el nombre que da a los archivos que genera para poder acceder a la información. Estos son invocados con la orden import. Para la generación de estos módulos es posible la creación de un archivo, el cual debe tener una estructura predeterminada, de tal forma que esto nos puede aportar algunas características más. Por ejemplo, en lugar de tener únicamente el código base y duro, es posible agregar en él una serie de datos, como por ejemplo, podríamos incluir en la cabecera el tipo de codificación, de tal forma que pudiese ser abierto con otros editores de texto. Igualmente, generalmente suele ser eh, recomendable la inclusión de un, de un título y una documentación inicial, de tal forma que nos permita visualizar para qué sirve ese módulo, de tal forma que podamos observar el título del módulo y su licencia, ya que en ocasiones es posible o recomendable la visualización de la, de la, de la, del tipo de licencia al comienzo de los archivos. Igualmente, eh, es recomendable la posi el posicionamiento de una descripción y de una documentación que nos ayude a visualizar cómo se utiliza ese módulo o para qué sirve, ya que en ocasiones es posible que la lectura de las distintas funciones no nos dé información de para qué realmente sirve. Posteriormente a esta, eh, a esta mini documentación, es posible realizar la, las distintos imports o el llamar a las distintas librerías de las cuales se hace uso en ese módulo, de tal forma que se pueden hacer genéricamente Invocación a las distintas librerías, como por ejemplo los, los, las pertenecientes a las librerías básicas de Python, OS y SIS. Igualmente, también se podría hacer uso de otras librerías eh, externas, como por ejemplo la librería NumPy. Incluso se podría renombrar cómo se va a hacer uso de esa librería con otro nombre distinto de su nombre original. Por ejemplo, pudiendo utilizar la abreviatura la NP para la invocación de los distintos parámetros de NumPy. También podríamos hacer uso de algún submódulo o subapartado de alguno de los módulos o packages que importemos, de tal forma que, por ejemplo, podemos utilizar el submódulo o el subpackage linalg eh, perteneciente a numpy, de tal forma que lo utilizaremos con el nombre la o linalg. Esto nos puede facilitar el cómo invocar otros submódulos desde el módulo que estamos creando. Igualmente, podemos crear de tal forma que con la invocación a estas llamadas de los módulos de los cuales es dependiente, podemos utilizar este módulo sin tener conocimiento previamente de a qué módulos llama, ya que Inicialmente podemos hacer la comprobación de que este módulo funciona y posteriormente hacer uso de él sin tener que estar importando explícitamente en, en otro módulo en los módulos a los cuales este módulo llama, ya que de esta forma únicamente llamamos al módulo al cual conocemos que necesitamos llamar y él se encarga de llamar a las, a las librerías de las, cual, de las cuales es dependiente. Igualmente podemos hacer uso de la variable interna all, la cual permite relacionar todas las funciones que van a ser posteriormente utilizables. Esto posteriormente podría ser utilizable a través de la orden astedisco, ya que podríamos hacer import sys asterisco, de tal forma que todas las funciones contenidas en la variable all podrían ser utilizadas como si fuesen funciones definidas en nuestro archivo. Para ello, únicamente debemos hacer uso del string, eh, o sea, de la invocación de la variable all con cada uno de los strings, con los nombres de cada una de las clases y de las funciones generadas en este archivo. Podemos ver que hemos generado una clase la cual no hace nada y una función en la cual únicamente se hace la, la invocación de su, del argumento más uno, la cual es una función sencilla. Y hemos visto que hemos eh, creado una pequeña descripción o documentación para la invocación de esta función. Igualmente, podemos hacer uso de la invocación de los módulos eh, como script de Python, de tal forma que es posible invocar a los módulos como script o como módulo. Para ello, es necesario incluir esta función o este condicional, de tal forma que podemos utilizar el módulo y si este no ha sido llamado como script, no ejecuta el, el, su apartado de script. De tal forma que en ocasiones también podemos utilizar estos tipos de, de módulos para comprobar si, esto, si, si estos módulos funcionan. De tal forma que invocando a los módulos como script podemos ejecutar algunas comprobaciones, como la ejecución del, del, del, del subapartado ASER, el cual comprueba si esta función es correcta o no. De no ser correcta, esto degeneraría en un error, lo cual nos mostraría que no puede ser ejecutado. Esta muestra de, de los errores en ocasiones es más satisfactoria que el funcionamiento erróneo del resultado, ya que un, un resultado que nos diese un valor erróneo es posible que nos ocasionase un error no detectado, lo cual es considerado en programación como un fallo todavía peor a la visualización de un error. Ya que el no, el no controlar el resultado o que este resultado es unívocamente satisfactorio, es posible que nos dé lugar a errores no visualizables que posteriormente nos sean mucho más complicados de corregir.